Saludos mi gente, ¿cómo están todos? Yo soy el doctor Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes. Sean todos bienvenidos a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy tengo un invitado especial, es una invitada, la cual nos va a contar su experiencia en la carrera de medicina. Ella es la doctora Yania Rodríguez, quien es actualmente médico residente de cuarto año de Anatomía Patológica y nos contará su experiencia en la carrera de medicina y en esta especialidad que está realizando culminando ya la especialidad. Así que con ustedes, señores, la doctora Yania Rodríguez. Yania, un placer tenerte presente en nuestro canal. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por tú tenernos pendientes e invitarnos. Yania, queremos conocerte. ¿Quién es la doctora Yania Rodríguez? ¿De dónde proviene y dónde inició sus estudios universitarios? Perfecto, bueno. La doctora Yania Rodríguez es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Inicié en el Cursa en Santiago mis primeras materias o mi primer rango académico en lo que fue la universidad. Luego, debido a problemáticas que habían en la institución, me trasladé. Hacia la sede central en Santo Domingo. Aquí eh, empecé la batalla un poquito fuerte, muy diferente a como era ya en el curso, y años después opté por ser monitora de la cátedra de anatomía patológica hasta culminar mis estudios. De manera inmediata, ingresar a lo que es la residencia de anatomía patológica, de la cual ya estoy finalizando. Excelente. Eh, doctora Yania, dígame qué fue lo que la motivó a usted estudiar medicina, esa carrera tan tediosa y tan extensa dígame cuáles fueron sus motivos sus influencias que la movieron a decir quiero ser médico ¿Cuáles fueron? bueno siempre uno tiene la desde pequeño tiene dos carreras siempre en la mente o voy a ser doctor o voy a ser profesor para sorpresa de la vida, en el transcurso de mi carrera, tuve la oportunidad de conocer el área del magisterio, pero inicié directamente lo que fue la medicina con un sentimiento humilde, relacionado con un primo que tenía, que era hidrocefálico, y que él constantemente estaba en ciertas interrogaciones clínicas, cierta cirugía, y eso me movía a querer ayudar a los demás. Decidí entonces en base a eso, optar por la carrera. Perfecto. Doctora, cuénteme su experiencia, ya que usted mencionó que era monitora de anatomía patológica. ¿Cómo fue todo eso? ¿Qué la inspiró a ser monitora y la relación que usted tenía con los estudiantes? ¿Y en qué le ha ayudado eso? Bueno, en primer lugar, ser monitor me abrió muchas puertas, tanto dentro de la universidad como fuera de la misma. Tal es el caso que uno crea cierta empatía con los maestros a los cuales uno sirve de intermedio entre el estudiante y el profesor y la empatía que o el vínculo que se puede lograr a tu ayudar en la formación de los diferentes bachilleres que pasan por tus manos es una parte bastante importante porque el hecho de tu ser monitor te dice que tú tienes que estar formándote de manera constante y ya las personas esperan de ti algo, el decir llegó un monitor siempre tienen la percepción de que llegó el que se lo sabe todo y hay de ti si no te lo sabe, pero es una bonita experiencia porque es que uno uno se va puliendo y va conociendo todo alrededor de lo que es la medicina. Y en cuanto al internado rotatorio, su experiencia y en qué le ayudó es El internado. Sí, mi experiencia fue buena durante el internado, tuve la oportunidad de rotar por varios hospitales que actualmente no están, pero que sí aportaban bastante en nuestra formación académica, tal es el caso del Morgan, que ahora no estaban prestando su servicio, pero en el tiempo en que yo realicé mi internado rotatorio, había una cantidad de pacientes bastante grande, lo cual nos llevaba a que nosotros tomar tener agilidad a la hora de realizar cualquier sutura y poder ir creando un vínculo distinto ya paciente médico, al igual que tuve la oportunidad de rotar en varias ocasiones por la maternidad de la Altagracia, que es bastante importante, igual que el Robert Reed, debido a que cuando uno entra a lo que es ya la pasantía, estas son las áreas que más de manera constante uno va a recibir los pacientes. Claro, medicina interna, pediatría y ginecostetricia. Ya la parte de cirugía, eso es más para especialidades, en la parte de sutura, que tú tienes que saber por lo menos sutura de una herida y el manejo de las heridas, y el Exacto. ABC del paciente, de un trauma. Y en cuanto a la pasantía médica, su experiencia, ¿cuáles fueron las enfermedades más comunes, los pacientes y dónde realizó la pasantía? Cuénteme. Bueno, mi pasantía médica fue extraordinaria, tuve la oportunidad de rotar en varios lugares. Primero inicié aquí en Santo Domingo, en el Hospital Goico, el conocido como el de los billeteros. Ahí duré solamente un mes porque luego me llamaron para lo que era mi pasantía normal. Pasé de honorífica a nómina y ahí inicié en un lugar muy bonito que es en Constanza, específicamente en Tireo. La experiencia ya fue bastante acogedora ya que yo estaba en una UNAD modelo donde tuve la oportunidad de tener todos los equipos que eran necesarios para una UNAD y para un paciente poder brindar un servicio y aparte de eso pude desarrollar lo que fue la empatía ya no era solamente el paciente sino con un vínculo en lo que era la familia y todo lo que era la sociedad que es lo importante de la de la pasantía allá generalmente nosotros atendíamos con más frecuencia pacientes del área ginecológica pediátricas y de emergencias unas que otras suturas, pero leves. Ok, ¿no llegaba muchos pacientes crónicos, hipertensos, diabéticos? Los pacientes crónicos e hipertensos estaban en un plan aparte, porque como era una una modelo, estos pacientes tenían un seguimiento distinto. Teníamos un programa para cómo a ellos se le iban a realizar las visitas, los días que se le iban a realizar, o sea, un protocolo. Eso era como el gol estándar de esa, de esa institución, pero protocolarmente. ¿no? Bien, excelente. Llegamos a la parte que todo el mundo quiere saber, residencia médica. Bien, ¿qué fue lo que lo motivó a estudiar la residencia médica o la especialidad en sí de anatomía patológica? ¿Y en qué está correlacionado eso con la parte de la monitoría? Si la ayuda de la monitoría a la parte de la especialidad, esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué la motivó a hacer esa especialidad? En anatomía patológica Fue bueno, la que siempre le gustó siempre tuve dos especialidades en mi cabeza tenía dermatología y tenía anatomía patológica tal es el caso que fui por cinco años monitora de anatomía patológica en la universidad y era algo que me apasionaba y que todavía lo sigue haciendo mi experiencia al llegar a la residencia y la asociación que ha tenido con la monitoría fue bastante buena, debido a que en la universidad uno utiliza un programa, un libro básico, que es el que realmente se utiliza también en la residencia y para mí se me hizo bastante fácil. O sea, a diferencia de cuando yo entré siendo R1, yo sabía lo que iba a ver en el microscopio, no tenía esa laguna mental debido ya a la experiencia que tenía en cinco años en la universidad. Y es una especialidad bastante bonita porque uno mantiene la correlación clínica, con los pacientes y también con nuestros demás médicos. O sea, que es un, un conjunto. Excelente. En cuanto a la parte de a qué se dedica el especialista en anatomía patológica, ¿qué es lo que hace per se el anatomopatólogo? ¿Qué es la especialidad, ¿en qué se basa? Nosotros nos basamos en el, el procesamiento de las biopsias, que son el tejido que se le toma a un paciente el cual está vivo y va a ser procesado en busca de un diagnóstico. El patólogo también se encarga de hacer autopsias, pero autopsias clínicas, donde se quiere afinar aquel diagnóstico clínico de una manera más exacta debido a los hallazgos encontrados en el cadáver. El anatomopatólogo es un ente consultor por, eh, de, de manera específico, que en caso de paciente con cáncer, es el que le dice al cirujano, claro, al oncólogo, mira el paciente está en estadio tanto y el tratamiento que debe de darle quimioterapia, radioterapia o cirugía, porque está en un estadio muy avanzado y esa es la parte importante. Exacto, para los tú sabes que el, el patólogo tiene que ver mucho con lo que hay en ayudar al paciente para su pronóstico, su terapéutica y actualmente todos los diagnósticos que emite un patólogo, quien tiene la última palabra? El go estándar, doctor, el go estándar para diagnóstico de cáncer, ¿cuál es? Las biopsias. La biopsia. que la yo he visto mucho, yo le hice una reacción <risas> por ahí a uno, de una serie que hay por ahí, una serie médica, que dicen que primero le hacen una tomografía, que después le hacen eh, marcadores tumorales, proteínas, y que para sí. diagnosticar, y al final le dicen, vamos a hacer una biopsia. tercero. Ah, es importante lo que uno debe de saber apegarse a los protocolos y a los criterios Ex toda entidad clínica que uno esté estudiando lleva un protocolo a seguir Si yo tengo un paciente y la historia clínica no me va a aportar un diagnóstico 100% seguro por ejemplo un paciente con un cáncer y que tú sospeches que sea eh, un cáncer de colon pero no está seguro y los signos y síntomas que él te está presentando, bueno, no te ayudan directamente a tu correlacionar y hacer un diagnóstico correcto. Lo Perfecto. correcto sería hacer una biopsia y ahí saber qué vamos a tener, si estamos ante un pólipo, si estamos ante un cáncer o, u otra entidad. Bien, excelente. ¿Y qué usted me le dice a esos compañeros, esos colegas que acaban de tomar el Examen Nacional Único de Residencia Médica, que le puede interesar la residencia en anatomía patológica? ¿Qué usted me le dice como consejo a ellos? Lo primero es, no solamente a todo el que vaya a ingresar a anatomía patológica, sino a todo el que vaya a ingresar a cualquier especialidad debe de gustarle. Eso es lo primero, elegir con una idea clara de por qué quiere esa especialidad y si realmente llena sus expectativas, para que luego cuando vean las zonas grises de la especialidad no tenga el miedo o tenga que abandonarla como en otras ocasiones lo han hecho. En caso de que quieran optar por la residencia de anatomía patológica, nuestra casa es el hospital Francisco Moscoso Puello, Allá se les estará esperando de brazos abiertos. Es una especialidad bastante bonita porque como te dije anteriormente, tú mantienes lo que es una correlación clínica con los pacientes, con todo lo que es su historial, sus imágenes y también puedes hacer un vínculo con los especialistas que están encargados de tratar el caso. Es una especialidad que se le puede sacar mucho provecho y desde la universidad veíamos cómo incidía la anatomía patológica. O sea, tú saber el mecanismo, cómo se va a producir una enfermedad y cómo se va a manifestar es algo mágico. Excelente, bien. Y con respecto a la parte donde imparten la especialidad solamente en el Moscoso Puello, creo que en Santiago también la imparten, en República sí. Dominicana. ¿Cuáles son los lugares? Eh, aquí en la República Dominicana tenemos los dos lugares. La, nuestra casa que es, está abierta para seis residentes, que es el Hospital Francisco Moscoso Puello y en Santiago que tiene dos plazas. Generalmente solamente se dan en estos dos lugares. También aquí en el país hay una subespecialidad que es la que se da en el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, que es la patología oncológica. Eh, hasta ahora tenemos esas tres entidad. Excelente, doctora. Pues muchísimas gracias, doctora, por la participación en responder nuestras preguntas. Usted, ¿dónde labora actualmente? Está culminando bueno, la actual, especialidad, dijo. Actualmente estamos culminando la especialidad, o sea, todavía estamos sujetos a las residencias. Prontamente sí estaremos a nivel, a otros niveles. Pues más adelante vamos a tenerla por acá, impartiendo algunas clasecitas para enseñar a los jóvenes con respecto a la parte de la patología de algunos órganos importantes, como por ejemplo patología de las mamas, del hígado, de cervix. Hablando un poquito de cáncer, señores. Así que ya ustedes saben. Un Perfecto. placer, doctora. La vamos Gracias. a estar esperando por acá para la participación activa con los chicos. Así será. Así que ya ustedes saben, señores, tuvimos ahí la doctora Jania Rodríguez, una gran médico, una futura especialista. Nos vemos, señores. Cuídense, suscríbanse al canal, activen la campanita para que le lleguen notificaciones y nos vemos en una próxima. Bye. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que le lleguen notificaciones y nos vemos en una próxima. Bye.